Pronto, pronto. Uno que estoy roto te roba yo al día de hoy nomás. Voy a tirar. Si pierdo esto, no lo puedo creer. Si pierdo esto, ¿saben qué pasará? ¿Saben qué pasará? ¿Saben? Bueno, es decir, borraré la cuenta, de acá, el canal. Borraré el canal y la cuenta de Twitter. De Instagram. De, de Instagram. No, de Instagram no sé, no, no estoy no en el tiempo. TikTok. Bueno dije sube el like, soy gratis de soy Lucas, mejor dicho, Lucas, soy Lucas, tú sabes. Entonces subiré esto hoy, vamos a empezar. Mira, hay una pared ahí, como ven ahí, hay una pared. La tiro por arriba y si se me cae y no la agarro, di cinco veces, o la que pueda. Bueno, si pierdo diez veces, estaré borrando la cuenta. Estaré borrando la cuenta de noche. Si pierdo esta, pero que no se me ve mal. Si pierdo esta, voy a estar jugando la a borrar voy a, la voy a la Entonces, déjense un buen like, yo por mientras el, no va a estar matio hoy, hoy no, hoy no va a estar matio, ahí está, ahí, como en el muro, el muro y entonces, bueno, la pelota dónde está, voy a buscar la pelota. Buscar la pelota, si ahora la pelota, aquí tienen la, la pelota, la pelota está medio pero bueno, voy a buscar un lugar para poner la cámara y van a ver si pierdo o no pierdo, ¿tá? Si pierdo. No quiero perder. Nunca voy a perder. Nunca. Mira, mira, Mira, si hubiera aquí, si hubiera aquí, tengo la plata. Sí, si sí, yo tiro, ahí. Si sí, yo tiro ahí, tiro una. Y yo la agarro primera. Primera de ruta. ¿tá? Voy a colocar la cámara por aquí. No, la primera. La primera. La primera. dos veces y voy ganando, dos veces va uh, casi casi, casi, Muy show. no la primera perdí la primera perdí la primera, perdí la primera uh, tres veces, ¿verdad? tres veces voy ganando, ya voy tres veces voy perdiendo una va. Uh, no, sí. Se me cayó, no puedo creer, se me cayó, voy perdiendo dos veces y voy ganando tres veces, va, ¡Oh! no la puedo ganar, voy perdiendo cuatro veces y voy ganando, no, voy perdiendo tres veces y voy ganando cuatro veces. 5 veces y voy perdiendo 3 veces. Oh, no. No lo puedo creer. Siguiente. El. No lo puedo creer. Va. Siguiente. Va. Hombre, 6 veces voy ganando y voy perdiendo. Eh, voy perdiendo. A ver, a ver. Ya 3 minutos. Bueno, voy ganando 6 veces y voy perdiendo. 3 veces uh, la agarré voy ganando 7 veces y voy perdiendo 3 veces oh, voy ganando 8 veces y voy perdiendo 3 veces la voy a tirar para arriba uh, la agarré se me cae hierro. vamos sí. la agarré como ven aquí voy a quitarse piedra, como ven aquí le agarré ahora nomás voy a jugar ahí si se me cae así me agarré, más arriba pero voy a mover la cámara para arriba que se vea también como muevo por arriba y va Uf. Uf. no no no ya se me crack, esperen un segundo que yo voy a jugar la pelota y vuelvo. ni una semana cayendo voy 20 veces ganando y 4 veces voy perdiendo 20 veces ganando y 4 veces me cae, ya vieron que es muy es muy difícil para algunos que están acá ya que algunos lo ven, algunos lo ven, algunos lo ven, algunos lo ven cuánto vamos? 5 se está acabando, el último, el último ah, oh, ya está el video se acabó y bueno, más se acabó el video como ¿Cómo terminamos como terminamos sí, terminamos Después de este video se viene otro. Chao, me voy. Sí. Pero no se acuerden de dejar su like y suscribirse. Además, síganme en Twitter, síganme en TikTok. claramente no iba a perder este. Nunca voy a perder este. Por eso estamos en la cámara chiquita. Sí, se me acaba el tiempo. Yo me voy. Porque es mucho minuto. Chao. Chao, chao, chao, chao. Yo me voy es con la puerta tirada. Y a es la máquina.